¿Cuáles serían aquellas eh, tendencias en la industria que más claramente están incidiendo en el desempeño de la industria de envases y embalaje en este momento en Latinoamérica? Claro, bueno, pues definitivamente algo que nosotros estamos viendo y que ya es una realidad es la implementación de tecnologías de información. Desde el punto de vista de la elaboración de los envases desde lo que es el envasado hasta llegar al consumidor final. ¿De qué hablamos cuando mencionamos tecnologías de información? ¿Verdad? Tener sistemas eh, eh, o softwares eh, ya especializados en las empresas que nos ayuden a optimizar recursos, tanto económicos como humanos, eh, implementación de tecnología de información en la impresión, por ejemplo, impresión digital, tecnología de información en el producto final, Hablando, por ejemplo, de realidad aumentada, hablando, por ejemplo, de aplicaciones en eh, dispositivos inteligentes, hablando de comunicación de campo cercano. Son tecnologías que eh, hace algunos años las veíamos un poco lejanas, sin embargo, ya es una realidad. Nosotros ya estamos viviendo la cuarta revolución industrial, ¿verdad? De ahí este término Industria 4.0, en el que pasamos precisamente a toda esta digitalización de las cosas, el Internet de las Cosas, el Internet Industrial de las Cosas y las aplicaciones que ahora convierten las eh, soluciones de empaque en algo mucho más práctico y más accesible. En cuanto a la situación de incertidumbre política y económica que se está experimentando en este momento México, ¿qué nos podría decir sobre la incidencia en la industria de envase de Managua? Bueno, definitivamente el tema económico y político, nosotros más que llamarle incertidumbre, en la industria de envase de embalaje, al ser una industria tan dinámica, pues estamos visualizando un panorama de expectativa, de expectativas positivas, de expectativas que realmente lleven a ofrecer soluciones adecuadas, porque, bueno, pues sí, el entorno económico, tanto global, ¿verdad? y si somos mucho más específicos en cuanto a estos temas de renegociación del tratado de libre comercio los aranceles que ahora se están imponiendo algunas materias primas, aluminio, metal bueno pues vienen a causar un poquito de ruido, un poquito de incertidumbre pero bueno la industria de envase y embalaje es muy dinámica esta imposición de aranceles tiene que ver con materias primas. En la industria de envase y embalaje exportamos envases metálicos. En la industria, por ejemplo, de envases de aluminio, el aluminio. Eh, ...pues prácticamente se recicla al 100% en México... ...entonces estamos tratando de ver... ...cómo hacer este cambio de incertidumbre... ...a expectativa positiva... ...y bueno pues definitivamente estamos en un año... ...electoral en un periodo... ...ya de algunos días para... ...llevar a cabo estas votaciones... ...y bueno pues también estamos tratando de... ...visualizar diferentes escenarios... ...en, en, en los cuales... ...pues los industriales... ...están trabajando precisamente... Y, y como decía, la, la mejor manera de, de sacar adelante a, a, a nuestro país es, es trabajando. Claro que sí. ¿Cuáles son esos sectores usuarios de envase y embalaje que mayor dinamismo están mostrando en este momento? Bueno, tenemos sectores muy, muy eh, bien ubicados, definitivamente alimentos y bebidas representan el 50%, ¿verdad? Pero también tenemos lo que es eh, el tema de farmacéuticos, de cosméticos. Pero quiero destacar, eh, por ejemplo, algunos sectores, algunos sectores emergentes que...